Así que el vlog tiene como 3 años ha pasado hartas cosas entre años. O sea, pasan hartas cosas entre años Era como lata de que venga una persona onda estilo yo o cualquier otra como que te haga preguntas de cosas que te pasaron hace como 3 años ¿No te pasaba que tenés que darle como explicaciones a alguna polola actual sobre tu pasado? ¿Amoroso? ¿No? ¿No te piden explicaciones? Nunca había. Oye, pero aquí en no? Hey ¿no? Hola Mi de 17 de julio hace un frío de la puta madre hermano arriba. Hoy día no hay pagua para ustedes, pero sí lo va a ver el día que estén viendo este video, el jueves. Por lo demás, hoy día vamos, el pago está cargado, eh, porque se lo yo a las relaciones amorosas. Hay unas preguntas muy, pero muy, muy buenas, pero ahora tengo que llegar a la pega. Necesito llegar a la pega. De misa, ¿eh? ya Camille, ¿tenéis unas preguntas para mí? Tengo unas preguntas. Oye, pregúntale un árbol. Verónica Valdenegros me pregunta ¿Qué opino de trabajar como diseñador gráfico en Chile? Sabes que creo que está súper complicado porque, puta, hay mucho. La mayoría tiene que reinventarse en otra cosa. Hay mucha necesidad de user interface, enseñar Interfaces de usuario y debería ser un campo que los diseñadores gráficos deberían abordar. No es como hacer editorial, no es como hacer imágenes compartidas, es otra cosa, entonces, experimentarse. Francisca Fernández pregunta, ¿con qué logras pasar de esa juventud adultez universitaria a la ría adultez? O eterna juventud. Yo siento que uno se vuelve adulto cuando empezáis a ver, eh, no el beneficio inmediato, sino que el beneficio a largo plazo. En comportamiento humano se llama como el aplazar la recompensa, el signo de la humildez. M me pregunta si recuerdo a la primera persona que me gustó de forma inocente o sentiste atracción inmediatamente física. Como en primer me gustó una niña que se llama Anita. No sé por qué, la encontraba muy bonita y como que quería estar con ella siempre. Después estando más grande me di cuenta que en verdad es como que me gustaba la cara. Y después como que hubo una. Bueno, me pasé al tercero vacío y tuve una compañera que siempre la encontré muy pero muy bonita. Yo decía que estaba enamorado, pero no la encontraba bonita. Y después cuando estuvimos de adolescentes como que. como que salimos. Le pedí paroleo y todo demás, pero como que salimos y como que quedó ahí nomás. De hecho mis primeras canciones fue para esta niña. Eso. Qué loco, qué loco recordar esa. esa verdad. <risa> M también me pregunta si me costaba en un principio o ahora aún eh, Resonarte o acercarte a una persona con ese interés Puta. Siempre, siempre la gente se asombra pero sí Me cohibo caleta cuando alguien al, Quiero hablar con alguien que me interesa De hecho ya pensarlo me como que me dio un poco de vergüenza Siempre me cuesta sacar el habla Siempre me cuesta como abordar Personalidad, andar con la cámara en la calle grabando y hablándole tengo. Cata Padilla pregunta ¿Por qué pediste las preguntas sobre relaciones amorosas. Uh -huh, uh -huh. Es muy divertido, tal vez tiene que ver con mi afán y mi gusto por las chick flicks, la, las comedias románticas un género en decadencia. encuentro yo también eh, le causa eh, curiosidad a ustedes y ustedes participan más cuando se hacen este tipo de preguntas Cata Padilla también pregunta que, ¿Qué significa una pareja en tu vida? ¿Y qué tanta relevancia tiene que haya o no alguien? Hace algunos años siento que tener una pareja te definía. Hoy día es totalmente diferente, creo que tener una pareja es un bono. Y tener una relación sana contigo mismo creo que es prioridad. Como que en algún momento descubrí que no tenía una muy buena relación conmigo mismo y al final construía relaciones débiles gracias a eso. Hoy día... Pucha, es importante, eh, me gusta ser cómplice, me gusta ser parte de un equipo, pero no es lo primordial, no me define. Hoy día mi relación conmigo mismo es prioridad, es prígido. Eso, gracias, Cata, muy buena pregunta. Balú BD pregunta, ¿cuántas veces te has enamorado y te han correspondido? Creo cuatro veces he enamorado en mi vida, así dirigido. Siento que me han correspondido tres y uno la pasé muy, pero muy, pero muy mal cosas que me hacen. también pregunta um, si perdonaría una infidelidad. Pucha, con mi primera polola en la de la adolescencia fuimos infieles mutuamente y yo la perdoné. Todo después se volvió súper súper súper tóxico, súper súper tóxico. Tengo bonitos recuerdos de ella pero después de todo, todo era muy muy venenoso. Desde ahí como que me empecé a dar cuenta que cuando si hay una infidelidad es porque ya no quiero estar ahí Yo creo que ya es un indicio muy claro de que no estás en la relación Más como Morales me pregunta ¿Cómo fue mi primer beso? Mi primer beso fue una chica del barrio eh, Yo era muy chico y mis amigos como que me obligaron a darle el beso a esta niña Y esta niña fue muy raro Gente y como que mis amigos cuestionaron mi técnica Yo era muy chico, era muy, era muy chico muy chico Majo Morales también pregunta ¿Pedir pololeo? ¿Declararse? Me da cosa declararme Declararse en frío Nunca es bueno Declararse cuando ya hay como algo Uno intuye Es mucho mejor Y siento que pedir pololeo Uno nunca está demasiado viejo Para pedir pololeo me gusta hacer esa pregunta, para mí es un hito. Ángela Flores pregunta, ¿qué opinas sobre las relaciones a distancia? Necesitan lo mismo que necesitan las demás relaciones. Comunicación, comunicación en esteroides. Hay que verbalizarlo todo, hay que verbalizar los miedos, las aprensiones las inseguridades. Pero también verbalizar las cosas buenas, las cosas que te hacen sentir bien. el... Sexo también tiene que ser muy verbalizado. Hay que, hay que. Sí, hay que ponerle a la labia. Hay que, hay que sacar afuera, hay que hablar mucho. Pamela Franco pregunta. Canción que describa tu última relación amorosa. ¿Sabéis que En realidad busqué una canción, pero no encontré una canción que hablara de. Tenía todo para hacer un éxito. Pero al final no resultó. Y Vales Callañes eh, de las Razagas me pregunta si.. Hmm, si caí alguna vez en una relación tóxica, si me di cuenta al tiro, o me demoré un tiempo. Mira, a ver, tengo dos relaciones tóxicas. La primera no me di cuenta, para nada, estuve, me di ahí mucho, mucho tiempo. La segunda, mmm, estaba sobre enamorado, pero era más sano salir. Esas serían las preguntas de las relaciones amorosas. Uh. Ah. Son como la y tanto. Eh, terminé de editar el podcast. Creo que voy a editar este vlog mañana jueves. Es lo que dije, es lo que se hará eso. Me gustan los temas de amor. Lo más importante en la vida es el amor. El amor eterno. No, no. Lo que pasa es que estoy súper rayado con un canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. O sea, se los recomiendo mucho. Les voy a dejar mi episodio favorito de Te lo resumo así nomás. Estamos viendo... El sábado. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Y tengo muchas ideas, Tengo una idea tan buena, tan buena, pero no se las puedo contar ahora. Y es como que. ¿De la gratidía? De la gratidía. Sí. Día. sí. ¿Cachai? Siempre esa temática Ajá. va a estar en todos los vlogs que subáis. Exacto. Sí. Y, y no subís cosas como con un contenido más idiota, como, no sé, no. 50 cosas que no se pasó en el... Ah, está el episodio. En esta parte va a aparecer un, un cuadrito de episodio. Se va. De episodio. Mm. Real episodio. Real episodio.